Morena Rial habló sobre el casamiento de Jorge y Romina Pereiro, No sé si voy a ir, no tengo ganas de exponer a mi hijo. La joven realizó picantes declaraciones sobre la relación que mantiene con su papá, tras el escándalo. Además, contó cuántos kilos aumentó en el embarazo, cuando estrena su canción «Ello baby» y su vida lejos del conductor. Entérate más, en la nota. <tose> Tras el escándalo entre Jorge Rial y su hija Morena, el conductor había asegurado que la relación entre ellos estaba mejor y que la acompañaba en su embarazo. Sin embargo, la joven realizó picantes declaraciones en contra de su padre cuando se animó a responder preguntas de sus seguidores, quienes querían saber cómo estaba el vínculo luego de la pelea mediática que tuvieron. «Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir, no perdono. Pero hablar, hablamos», contestó al respecto en su cuenta de Instagram. Luego, al ser consultada sobre si el conductor comparte momento en esta nueva etapa de su vida, Morena respondió. <todos> Cada uno comparte lo que siente y tiene ganas. Por algo, me volví a hablar, con él, pero definitivamente tenemos dos vidas diferentes. Además, se refirió a su presencia en la boda de Jorge y Romina Pereiro, quienes se casarán el próximo 20 de abril. No sé, mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo, expresó tajante. Por otro lado, contó hace cuánto tiempo está en pareja con Facundo Ambrosio Ni. De novios, va a ser un año ahora en febrero, pero juntos un poco más y que nos conocemos ya para cinco años. Asimismo, los usuarios de la red social indagaron por quiénes eran los padrinos de su bebé. La niña Loli no iba a ser la madrina y Luis Ventura el padrino, ¿tu padre no quiere por eso los cambiaste? escribió un seguidor. A lo que ella contestó, no nada que ver. Luis es mi tío y eso no lo cambia nadie. Yo no cambio decisiones porque a otras personas no les guste. Sobre si le gustaría tener más hijos, manifestó, es algo que a futuro seguramente. Por ahora, no. Además, la futura mamá reveló cuántos kilos aumentó durante el embarazo. Era uno de mis mayores miedos, pero la verdad es que por ahora peso 7 kilos más y ya estoy de 7 meses y medio.